Soy Malverture y bienvenidos de nuevo al canal Estamos aquí de vuelta con un vídeo de top ubicaciones para Fortnite Y no son cualquier ubicaciones, son las mejores ubicaciones para esas personas que no sepan jugar tan bien como yo Mentira, ¿no? Pero hay que decirlo, ¿no? Entonces, si quieres mejorar en Fortnite o quieres conseguir un buen loot mmm, Que haya menos jugadores para que te puedan matar, etcétera también ubicaciones para que tengas un buen loot, pero no haya tanta gente, pero estar cerca donde hay gente para matarlos. No sé si me explico, pero espero que me hayan entendido. También tienes eh, más oportunidades de llegar al final de la partida. Entonces estas ubicaciones son bastante buenas para esa gente que le cuesta llegar a los finales sin campear. Obviamente no son ubicaciones para campear, son ubicaciones para gente valiente. Pero con esa ayudita de que no está tan transitada. Bueno, antes de empezar con el vídeo, chicos quiero aclarar de que voy a volver a subir vídeos a youtube pero antes necesito que los que no estéis suscritos al canal y que estéis llegando de nuevo pues que se suscriban y que me sigan en mis redes sociales para que ahora voy a estar más activo que nunca y nada más con esto empezamos el top vale chicos empezamos con la primera ubicación y la primera ubicación es esta de aquí aquí suele, eh, no suele caer mucha gente pero, eh, aparte de haber un par de cofres, no está nada mal, puedes conseguir creo que son hasta 6 7 cofres eh, No suele caer gente, y aparte tienes grietas para poder acercarte a Sociedad y Entonces es un sitio bastante, bastante bueno Si quieres caer en una zona medianamente alejada, pero no tan alejada de la gente Y más o menos con las grietas te puedes ubicar si el punto te queda muy lejos Vale chicos, una vez caemos eh, Solemos tener bastantes cofres Aquí puedes, Allí puedes tener uno Allí puedes tener otro En la casa creo que pueden tener cuatro o cinco cofres Aquí tienes otro cofre, son siete ya En el camión pueden tocarte Son ocho cofres, más o menos En la casa aquella no sé si caen cofres Pero, eh, bueno, nunca está mal mirar A lo mejor hay Lo bueno, tenemos grietas con las cuales podemos llegar a Sibarita súper rápido Que en Sibarita sí suele caer bastante gente Y podemos ver Podemos llegar hasta donde queramos realmente O sea, podemos llegar a LUT eh, A Barça Botín Antiguo Barça Botín Podemos llegar aquí Ver a cualquier persona Matarlo, etcétera etcétera Y... Pasé a la primera ubicación Ya está, nada, nada Nada mal Aquí tenemos más cofres vale. Pues siguiente ubicación Chicos, siguiente ubicación La siguiente ubicación Es en Socavón Soterrado Aquí encima Vale, muchos diréis No, pero si socavón cae hay mucha gente Sí y no La gente que suele caer suele caer abajo del todo Y se olvidan un poquito de la... La gente suele caer más abajo Y, y se suele olvidar de los almacenes estos Que ya no son almacenes Pero bueno, aquí también suele haber bastantes cofres Y no suele haber muchos jugadores aquí arriba Entonces, si os hacéis fuertes cogiendo bastante armas desde aquí arriba Pues tenéis sobre siete cofres también O seis, siete cofres y podéis, pues yo que sé, matar a cualquiera Papapam, matarlo Y pues, os hacéis fuerte Y os vais a matar a la gente que esté Abajo en socavón, o podéis ir también a, la, a por la gente de señorío Ciudad Comercio, Pisos Picados O templo tomate así que Si os gusta esta ubicación, decídmelo en los comentarios Y vamos con el siguiente Hasta ahora Vale chicos, caemos en la siguiente Ubicación, que esta ubicación No tiene nombre, pero es una ubicación que lleva desde la Season 1 o Season 2 Sin ser cambiada y sigue siendo una ubicación bastante buena Porque a la gente no le gusta Y, y no suele estar muy transitada De vez en cuando te ves uno o dos equipos o ningún equipo Entonces pues puedes caer por aquí Es un poco difícil de lootear Pero tenéis bastantes cofres, bastantes armas por ahí escondidas Pues escudos y cosas de esas Y nunca viene mal pues... Tener bastante sitio por esconderos también, por si, yo que sé, y sois bastante tímidos en la hora del combate os, re, os revientan la cabeza, puedes liarla bastante con, con este tema de, de, de esconderos y tal, por ejemplo, por aquí me puedo esconder aquí, viene un tío, lo pongo por aquí y le meto el escopetazo, pues. Tienen muchas ventajas, también las tiene, tiene sus inconvenientes de que te lo pueden hacer a ti, pero eh, no pasa absolutamente nada. Es, es práctica, solamente estas ubicaciones son de ayuda para práctica, ¿vale? Para que esa gente que le cuesta llegar al top O le cuesta llegar a posiciones más altas en la partida Pues que vayan aprendiendo poco a poco Y vayan mejorando su PvP Así que pasemos a la siguiente ubicación Vale chicos, siguiente ubicación La siguiente ubicación es este pobladito de aquí Donde estaba antes del puente eh, Sé que es un sitio bastante pequeño Pero aquí casi nunca, por lo menos en, en dúos y en escuadrones No suele caer casi nadie te puedes encontrar hasta cuatro cofres, si no me equivoco, 3-4 cofres, que no están nada mal. Y esta ubicación sí es un poco más para la gente que le cueste el tema de PvP PvP y, y quiera campear un poquito más, pero la verdad que es un sitio bastante bueno, no, no, no tienes escasez de materiales, tienes bastantes armas, ves como tienes ya abierto dos cofres, aquí tienes otro, bajo el puente para ver otro más. Son cuatro o 5 cofres, que no están nada nada mal, tienes después esto de aquí para conseguir madera. Y poco más, la verdad es que el sitio es simple Pero bueno, está bien ubicado porque tienes oasis al lado Que te puedes ir a pegar ahí, tienes ciudad comercio Tienes la pista de carrera Tienes señores de la sal, tampoco tan muy, no, no muy, muy lejos Entonces no es una mala ubicación y, y vendría bastante bien para esa gente que sí quiera campear un poquito más Pero bueno, no quiero fomentar el campeo Yo siempre fomento el que se vayan a pegar, ¿vale? O sea que... Ustedes consigan armas y si se pegan, pues mira, una llama ahí, hola. Pues eso, que espero que les guste la ubicación y vamos con la última ubicación Vale chicos, última ubicación, yo le llamo el barrio del tío Mike Porque es un barrio, una, un pobladito chiquitito, pero efectivo, ¿vale? Os comento, este es uno de mis sitios preferidos ya que siempre suelo caer aquí en la silla Pillo armas, pillo cofre... Pam, pam, pillo cualquier arma que tenga de distancia Pillo el que esté por ahí, pillo el que esté por aquí, aquí Y si caigo solo, pues lo uteo todo tranquilo También está la opción de si veis que cae mucha gente Porque estáis en dúos, por ejemplo, y caen dos teams aquí también Porque suele pasar de vez en cuando, o de Fortnite, ¿vale? Pues tienes la opción de ir a esta casita, que suele también haber cofres Y bastante munición Después allí tenéis industria Bueno, lo voy marcando, tienes industria, tienes estas fábricas aquí Tienes túneles, tampoco tienes muy lejos caseríos entonces es una ubicación bastante, bastante buena Ya que puedes matar a la gente que esté por esta zona Y una vez mates a la gente que esté por aquí Puedes ir tanto para Industrias, por si cierra el punto ahí Puedes ir para el Puente S, que también tienes bastante eh, luz por ahí Puedes tener hasta dos cofres Y también está ir a Caserío, que está más o menos por ahí Y Túneles Tortuosos, que está aquí Entonces puedes hacerte una partidita bastante buena Ya que pillará a la gente desprevenida en el tema de, de rusearles cuando hayan peleado y todo ese rollo, Así que... Vale chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo Y que lo votéis positivamente Y recordad, suscribiros al canal si no lo estáis Y seguidme en Instagram y en Twitter Y yo con esto dejo el vídeo, espero que os haya gustado de verdad Y cualquier cosa dejadme en los comentarios Si queréis más vídeos de esto Curiosidades, etcétera etcétera Solo quiero saberlo en los comentarios Así que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente ¡Hasta otra!